Nos haces falta, Max, nos haces falta, y a la vez es como si no te hubieras sido De tan presente que te tengo, hablo contigo, como cuando teníamos esas pláticas interminables, donde hablábamos de todo y muchas veces de tu largo poema, Cuerpos de tu inquietud acerca de lo que estabas escribiendo y la imposibilidad de ponerle punto final. Recuerdo tu risa cuando te dije que no te preocuparas, que el poema tenía vida propia y seguramente se seguiría escribiendo solo. Reímos mucho, siempre reímos. Por tu cumpleaños, Max, quiero leer un fragmento del poema 1 de Cuerpos 1 que es muy especial para nosotros. A Sofía Rodríguez Cuerpos Hay que abolir el tiempo Regresar a la esfera Solo el círculo salva Y no hay sino la ordimbre fantasmal De los regresos y los viajes Las huidas Se huye uno se vuelve sombra fatigada y se disloca, se cuartea la huesumbre, el alma se acongoja y pierde su condición de almario, donde las penas y el amor que se extravió hace mucho, custodian su vigilia permanente, a la espera del sueño, del regreso corpóreo del oído. Sombra ya, como caída y yerta, como trabajo de campana que suena y suena sin sonido alguno, como camión destartalado y sin siquiera pasaje funeral a los olvidos, sombra que ya perdió su propia sombra en la búsqueda atroz de tantas sombras, memoria fantasmal, fantasmas al acecho y en fuga circular hacia la nada, solo el círculo salva cuerpos su peculiar demencia de formas despiadadas salva y lo salvífico después se expanden los infiernos se desarrolla y se machaca y clama su condición desesperada de naufragio solo el círculo ofrece la certeza de que el huyente volverá algún día